Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy en la reserva alemana de Hitzefelden he abatido un bisonte europeo, una monstruosidad de diamante con 294,20 puntos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un bisonte europeo, lo he seguido una, un ratito de 200 metros. Venga, parrete, anda. Quítate del en medio, por Dios. Venga, siéntate. Quédate quitecito. Vamos a hacer el, el lance con el 300. Apuntamos y disparamos. Hemos impactado el pulmón. Pulmón o doble pulmón. Ahora lo veremos. Vamos a hacer a Perrete que lo busque. Ven, vamos a ir detrás de él. Perrete va primero al, al primer impacto, pero ya vemos ahí el, el contorno cian. Y vamos a, a recoger, nos estaba marcando peso máximo. Seguramente será un nivel 4, nivel 5, ahora lo veremos. Ya está el al lado. Y vamos a recoger a nuestro trofeo. Diamante, diamante, madre mía, 294 con 20 puntos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de monstruo! Vamos a hacer una captura de pantalla Guardamos nuestro animal para poder disecarlo Y vamos a felicitar a, a Perrete Venga, siéntate Perrete Que antes me tienes un poquito descontento Pero bueno, te voy a dar una galletita Aunque te has puesto por medio Pero muy bien, lo estás haciendo muy bien Todavía te queda un poquito que aprender Hijo mío, venga Ahora, un elogio Y vamos a poner el mapa Donde ha sido abatido este animal